El armadillo es un mamífero terrestre, perteneciente a los desentados o cenartrales, orden donde se incluyen a otros seres igual de extravagantes como perezosos y osos hormigueros. Su cola de reptil, sus orejas de mula y su caparazón lo hacen un animal muy particular. El armadillo puede tener diferente nombre dependiendo de la zona geográfica. El quincho del quechua, el Cazuco, casuco, kuzuko, pichi en Chile, Murita, tatu, burre, toche, Pirca, peludo en Argentina, cachicamo en Colombia y Venezuela. Armadillo es un auténtico fósil viviente. El antepasado más antiguo fue descubierto en Argentina y data del Paleoceno Superior. Pertenecía a los hipodéntidos, criaturas ancestrales que aparecieron hace 70 millones de años y, a pesar de alcanzar una longitud de 4 metros y un peso de 2.000 kilos, tenía un aspecto que apenas difería del de los actuales armadillos su tamaño varía según la especie. Está aquel con dimensiones similares a las de una rata. Tal es el caso del Pichi, con la de 27 centímetros de longitud hasta el mayor gigante de más de 60 kilos de peso. Es muy fácil de reconocer. Los armadillos son distinguibles por tener una armadura formada por placas, óseas cubiertas por escudos córneos que le sirve como protección y que en algunos géneros permiten al animal enrollarse como una bola. Externamente se parece un poco a los pangolines marineros de África y Asia cubierto de enormes escamas o placas y que tienen hábitos similares. Eso llevó a que en una época se les clasificara en el mismo orden, pero actualmente es claro que no están emparentados, perteneciendo los armadillos al orden o superorden de Senartra y los a al orden Polidota. armadillo se ha separado un poco del tan ancestral mammaliano y con son un grupo muy antiguo ya diferenciado en el paleoceno El caparazón del armadillo está formado por una estructura de placas óseas que conforman una serie de anillos que le permiten enrollarse como una estrategia defensiva Característica que comparte con los demás armadillos, su comparación se divide en dos grandes escudos que se unen en la parte central del dorso mediante las nueve bandas flexibles que le otorgan el apellido. La distribución geográfica de este amanillo es muy amplia y se le puede encontrar en todo el continente americano, desde Argentina hasta Estados Unidos. En este último fue introducido por los colonizadores que a mediados del siglo XIX cruzaron el río grande rumbo al norte. A partir de entonces se expandieron por 15 estados norteamericanos alcanzando Kansas, Colorado y Florida. La hembra puede tener una camada numerosa de hasta 12 crías en algunos casos, sin embargo un número reducido de especies paren una sola cría. En Sudamérica en estatus geológicos correspondientes al Pleistoceno se han hallado restos fósiles de grupos extinguidos cercanos a los armadillos, los gliptodortes. La caza y la destrucción del hábitat han puesto en peligro la supervivencia de varias especies, como por ejemplo el armadillo gigante o el armadillo de tres bandas. Los hábitos del armadillo son nocturnos y se alimentan de insectos, gusanos, pequeños vertebrados y a veces carroña. Puede vivir tanto en selvas como en zonas abiertas. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.